En los antiguos bestiarios se mencionaba la existencia de un animal temible. Una extraña criatura que con solo su aliento podía secar la vegetación y fragmentar las piedras. Una bestia que era temida no solo por su tamaño, sino por su peligrosidad e inverosímil existencia. Un reptil legendario que pensaríamos que solo pudiera ser una leyenda. Pero los relatos de diversos testigos nos hacen pensar que es una criatura posible. Un animal criptozoológico tan amenazante que tan solo su nombre impone. Sean bienvenidos a conocer la enigmática historia del basilisco, el soberano de las serpientes. Estás entrando a... LARGEMO LARGEMO LARGEMO El universo oculto de Oxlack Investigador LARGEMO La escurridiza silueta del basilisco Se retuerce desde las primeras civilizaciones donde los egipcios creían, esta criatura nacía de los huevos de Ibis, un ave de veneración religiosa asociada con el dios Thoth. Esta bestia la consideraban como una serpiente excepcionalmente dañina y peligrosa. Los mismos griegos acuñaron su nombre como Basilisco, que significa pequeño rey. El rey de las serpientes. En un principio, la descripción de esta criatura no distaba mucho de otros ofilios, pero poco a poco fue tomando características que lo hicieron un animal muy extraño. Las primeras apariciones donde se dio a conocer al mundo fue en los bestiarios medievales, compendios donde se describían todo tipo de seres. Diversos autores se interesaron en descifrar los misterios de esta criatura. Así fue como el monje Benedicto Veda escribió que el basilisco nació del huevo de una gallina incubado por un sapo. Una idea inimaginable pero con la suficiente magia para poder explicar tan extraño monstruo. Tenía forma de serpiente, no medía más de 30 centímetros de largo y llevaba en la cabeza una marca semejante a una diadema. Y a su andar, las serpientes ponzoñosas huían a su paso. Se creen que los reportes de basiliscos se unieron a los de otra bestia llamada Cocactrix, que era un gallo con cola de lagarto y alas. La razón de esto fue por la similitud de su nacimiento, ya que el Cocactrix nacía del huevo de un sapo o serpiente empollado por un gallo. La historia de este animal mítico se extendió por toda Europa. El símbolo del basilisco fue tan popular que las familias lo utilizaron en las heráldicas o en el arte sacro adornando las iglesias. La influencia del basilisco era tal que hubo decenas de casos donde se sorprendía a gallos cuidando de huevos y se tomaban como intentos de gestión de basiliscos por lo que los gallos eran sentenciados a ser quemados o degollados también se comercializaron supuestos polvos de basiliscos que eran muy populares se creía que tenían poderes mágicos o curativos y lo más insólito es que se pensaba que estos polvos podrían transformar el cobre en oro por medio de la alquimia pero a pesar de que por siete siglos reinó la idea del basilisco la creencia poco a poco fue sucumbiendo aún así sobreviven historias que parecen ser verídicas como la contada en la localidad del norte de Inglaterra que dice que durante la restauración de la iglesia del pueblo emergió de dentro de los cimientos, una criatura mitad ave, mitad reptil. Con alas de murciélago, que comenzó a volar en círculos y a perseguir a la gente, la cual corría aterrorizada. Como notamos, las historias sobre esta criatura son europeas. Pero, extrañamente en América, se contaban leyendas similares al basilisco. Por ejemplo en la mitología sudamericana se habla de un basilisco chilote el cual solo podía ser muerto quemándolo. En el folclore gaucho el basilisco era descrito como una especie de gusano gigante con un solo ojo que causaba la muerte con su mirada. Este monstruo solo se podía matar haciéndolo que viera su propio reflejo en un espejo o superficie reflejante. En el antiguo territorio de lo que hoy es Colombia, una bestia muy similar fue conocida como el huido o Guido y era parecido a una gran serpiente. En El Salvador, se dice que las gallinas, antes de morir, ponen un último huevo, muy pequeño, y que si éste es incubado por un sapo o serpiente, Nace de ahí, el Basilisco. En la novela de Harry Potter y la Cámara Secreta, el Basilisco es el antagonista principal, donde es usado por el heredero de Slytherin para atacar a los magos. En el libro Animales Fantásticos y Donde Encontrarlos, es descrito como una bestia pavorosa, un terrible monstruo que vaga por nuestra tierra, una descomunal serpiente con siglos de vida, pero con la peculiaridad de que este huye del canto del gallo que para él sería mortal. En la película podemos ver como Harry Potter mata al basilisco enterrándole una espada en la cabeza. Otra aparición del basilisco es en la película del 2006, Basilisk the Serpent King, destruida por sci que narra la historia de un basilisco que despierta después de un sueño de 2000 años. Una de las escenas más curiosas es cuando el basilisco devora a una mujer. Actualmente tan glorioso nombre, lo lleva una especie de lagarto americano que se puede encontrar desde México hasta Ecuador. Tiene la asombrosa habilidad de correr por el agua, lo que lo hace uno de los animales más extraños del mundo. Son increíbles las narraciones sobre este criptido que atemorizó a muchos en la antigüedad. Una criatura la cual pudo existir pero de la cual solo han quedado sus historias, como una impactante. Dentro de mi colección de críptidos tengo este basilisco, no he podido encontrar algún otro, este viene de Alemania y la textura es muy muy suave, pero tiene bastantes detalles, aquí vemos como en la corona de, de esta ave. Pues tiene eh, un, un mechón rojo, tiene la parte de, del gallo, las alas como de murciélago y eh, una cola que es como una serpiente. Entonces este basilisco como vemos es una representación eh, con muchos elementos de diferentes animales. Aquí podemos ver que dice basilisco en el, en el ala. Y la marca Bully Made in Germany dice, y ahí tenemos que es un basilisco, este es un críptido de mi colección. Y en los siguientes videos donde salgan más eh, críptidos, les voy a estar mostrando pues, las piezas que tengo de mi colección. Espero les haya gustado bastante este video del basilisco, el rey de las serpientes. Este video se guardará en la lista de reproducción de criptozoología de mi canal, donde podrás encontrar más videos sobre este tema. Y recuerda que tenemos una cita en el próximo video. Te estaré esperando aquí en Larkemo, el mundo oculto de Oxlack. Si quieres apoyar directamente mi canal, te explico cómo puedes hacerlo.